Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y somos sus amigos. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es, que el Señor nos bendiga. Bendiciones. En este momento. Bendiciones. Y ya estamos aquí en vivo y a todo color. Eh, con unos paisajes preciosos que estamos presentándoles aquí. Preciosos. A través de, de esta Ay. pantalla que tenemos atrás. Lindos, lindos paisajes. Eh, bueno, pues el tema El tema de hoy eh, Ya estamos en la parte 5 ¿De sí. qué? De la fe en acción Así es, la, la, fe, fe, en la fe en acción ¿Qué Amén. quiere decir la fe en acción? Que está en movimiento Claro. No está quieta, no, no está tranquila Está avanzando, avanzando, avanzando Y eso es lo que queremos Que tú también avances Conforme sí. nosotros estamos compartiendo Con ustedes tú también vengas a ser parte de, de esa acción. De esa bendición. ¿Verdad? Sí, así sí, que... porque es el, este, las aguas estancadas, ¿qué pasa? Apesta. Sí. Empiezan a oler mal. Sí, Entonces sí, no se queremos... Se están a, a perder. Exactamente, Entonces, así es. Y vamos a estar ahí, eh, vamos a continuar ahí en el libro de, de, de, de Hebreos. Este... Así es, Hebreos 11. 11. Ahora 11. Ahora vamos a estar en el verso... Ocho, nueve y diez que la letra dice. Uh -huh. Bien. Eh, le, da, le damos gracias primeramente al Señor por la vida y la salud que Él nos da. Le damos gracias uh -huh. por este tiempo tan precioso que, que tenemos de parte de Él para amén. darles bendición a través de su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, pues ya estamos aquí en Hebreos 11, 8. Sí, el 8 nos dice de esta manera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ah, caray. Imagínate que, que Dios te manda. Tú ve. Sí. Eh, pero ¿qué? ¿Pero ve? ¿dónde es? Tú ve, yo, yo te voy a indicar. Sí, pues, así es, así es. Y a veces no queremos movernos si no sabemos exactamente a dónde vamos. Exacto. ¿Por qué? Porque no estamos accionando en la fe. Sí. Y esa fe tiene que ser en acción. En acción, sí. El Señor dice, ve, pues vamos. Vamos. Te claro. invitamos a ti también. Súbete el carro. Súbete y, y nos vamos, así es. Vámonos, vámonos, vámonos a, a, por fe. A, a dar un pequeño paseo para donde Dios quiere que vayamos. Así ¿verdad? es. Así Porque es. vamos a ver ahorita unos, un, unos puntos bien, bien, bien importantes. Sí, amén. Okay. Entonces nos, nos dice ahí en el 8, ¿verdad? Que por la fe Abraham sal, siendo, siendo llamado, llamado, obedeció, obedeció simplemente obedeció, hay que obedecer. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Uh -huh. ¿Iba a recibir como herencia? Como ¿sí? herencia. ¿Y salió? Uh -huh. Sin saber, saber a, a dónde, dónde iba. iba. Sí, muchas de las veces, este, pues, eh, como que hay cierta... Eh, ¿Temor? inquietud, eh, inquietud, desconfianza, inquietud? Eh, ay, pues, pero si el Señor te dice, el Señor va contigo, entonces tú vas a obedecer porque el Señor te está dando una orden y vas a obedecer. Debieras de obedecer. Sí, de, debiéramos de obedecer. Debiéramos de obedecer también porque nos tenemos que incluir nosotros sí, primeramente, sí, sí. porque somos los que estamos compartiendo la, la palabra con ustedes. Así es. Y sigue diciendo ahí. El 9 dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Fíjense. Como extranjero en tierra prometida. Como en una tierra ajena. Esto me hace recordar a un pensamiento que yo tuve hace muchos, muchos, muchos, muchos años. Ajá. Sí, sí, sí, muchos años. No crean que es de, de, esto es de ayer, este pensamiento. Eh, yo veía eh, que la cuestión de, del evangelismo de Estados Unidos había salido a muchas tierras, sí, así como, como Abraham. A muchas tierras, a casi pues al mundo. Pero... Al ir ya viendo las realidades de este país, ya muchos años atrás, no creen que esto es nuevo, uh -huh. eh, como que yo sentía que hacía falta más evangelio aquí. Más en Estados evangelio Unidos. aquí, sí. Yo, yo, yo uh -huh. sí lo sentía en mi corazón. Como que, que se, se descuidó. Sí, se descuidó sí. salió tanta gente a evangelizar al mundo uh -huh. que fue al África, fue a Asia. Fue a tierras muy lejanas a, a tierras muy eh, lejanas eh, eh, eh, a lugares que podíamos decir nosotros increíbles sí. pero señores y todavía andan allá muchos y misioneros sí, sí, andan pero, muchos pero yo sigo creyendo que es, fue tanta la gente que salió a evangelizar uh -huh. que nos quedamos solos aquí nos quedamos solos, porque veamos Veamos lo que está pasando en nuestros días de hoy. ¿Cómo hace falta una educación cristiana real y verdadera? Con eh, situaciones sí. reales, real, verdaderos, reales. de moral y, sí. y de la carencia espiritual. Sí, claro, claro. claro qué bueno que hay muchos templos, qué, qué bueno que hay muchos predicadores, qué bueno que hay mucha gente buena. Pero, ¿estamos haciendo lo suficiente? Es pregunta. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Uh -huh. Y Quisiera dirigirme hacia los siervos de Dios. ¿Estamos haciendo, los hermanos, simples. pastores, evangelistas, misioneros, estamos haciendo lo suficiente aquí en este país? Ya, ya, ya estoy aquí oyendo sí. así... Pues no, pues no, sino, pues no, pues no, no, pues no, no. <coughs> sí. O sea, eh, no estamos haciendo lo suficiente todavía. Nos falta, todavía mucho. falta ¿Por mucho. ¿Por qué? Porque eh, eh, es muy arrollador lo que está sucediendo ahorita. Exactamente. Y con esos nuevos es. gobiernos que estamos teniendo. Y no nada más aquí, ¿eh? en México, en Centroamérica, en Sudamérica y, y hasta el último de en la tierra. ¿Cómo están los gobernantes en estos países? Sí, no, pues, este... Falta, falta mucho, mucho, este... Mucha enseñanza, verdaderamente. por Y, pues, precisamente por eso estamos como estamos. Exacto. Ahora, yo estoy bien consciente que en Europa, por ejemplo... Oh, no, no, no. La, la cuestión moral, espiritual, eh, está por ah, la calle de la amargura, como sí, dicen. Sí, sí, sí. Eh, hay muchos templos, sí. Muy hermosos, uh -huh. qué bárbaro. A veces vemos a, a algunos reportajes de, de, de los uh -huh. edificios y todo eso. Pero están vacíos. No no no, no hay eh, predicadores ahí dando la palabra eh, con de nuevo, así predicando eh, con, con toda entrega a, hacia el Señor. Sí. Y, y, pues, y aquí también nos está pasando más o menos lo mismo ya. Sí. Hay más, una decadencia. Eh, sí, hay una decadencia y más este... Eh, como decías en estos tiempos por uh, las cosas que, que han surgido que se han atravesado de, de estas pandemias y que se han cerrado este los templos dice? este o, otros este pues eh, obstáculos o pretextos para, para que la gente no, no vaya este uh -huh. a, a las reuniones de, de iglesia y que pues ya mucho se hace en línea como lo estamos haciendo ahorita eh, exacto pero es poco y es poco el resultado. Sí, sí, sí. Porque qué bueno fuera que, que estamos ahorita ya abrimos el, el, el, el, el canal para eh, transmitir. Ajá. Y que dijeron, oye, mira, ya tenemos mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil, diez mil almas eh, viendo. No, no es cierto. Yo, sí, yo no. me mentiría si, no. si yo dijera que, que hay esa respuesta. ¿Por qué no la hay? Por, porque no, las hay... excusas, la hora. Sí, eh, sí. El, la, la, que no hay esto que no hay otro el trabajo que en fin puede ver. hay un montón de hay excusas obstáculos. y hay razones sí verdad porque también sí, hay, razones. hay razones sí claro claro pero lo, los que sí están pues qué bueno bendito sea el señor porque sí están qué bueno pero que los sí que están. no están por qué no están o los que debieran de estar por qué no están entonces esto yo lo sentí hace ya, ya muchos, muchos años, muchos, muchos años. Eh, incluso antes de, de venir acá para Estados Unidos, sí eh, y yo me, me decía, Ajá. que incluso ni siquiera te lo decía a ti, eh, yo, yo, yo, yo me decía, ¿cómo gustaría estar en Estados Unidos y, y, y poder predicar con, con libertad? Porque se suponía que aquí había mucha libertad para sí, eso. Sí, sí. Sí, Pero cada día se va reduciendo esa se libertad. Se van reduciendo las libertades. Sí. Y al irse re reduciendo, va viendo menos mensaje. Sí, sí, sí, ya, ya, no, ya no es igual. Ahora, ya no es igual. Tenemos las bendiciones como las que tenemos ahorita en, es en este día: pues como YouTube, como Facebook, eh, sí, las Twitter, plataformas y ya, que hay donde ponemos los, nuestros videos ya cuando quedan ya, ya, ya grabados. Terminados. Pero aún así, no es suficiente. No. No es suficiente. Y, y nos hace mucha falta más gente que haga lo mismo o mejor que nosotros. Claro, claro. Así Mínimo lo, igual que nosotros. Mejor que haya mucho más. Sí, en, sí. Entonces. Eh, eh, eh, eso es lo que nos está Aconteciendo en nuestros días y, y por eso La fe tiene que estar en acción Sí, sí, la fe en acción La fe tiene que estar en acción ¿Por qué? Porque necesitamos Hombres y mujeres en acción sí. Llevando el evangelio Sí, que haya ese ese deseo Ese anhelo uh -huh. en, el, en el corazón de, de compartir la palabra porque este, los días son malos, dice la palabra. Uh -huh. eh, entonces tenemos que aprovechar los tiempos. Así es. Eh, entonces eh, se necesita un grande anhelo y un grande deseo en el corazón de eh, que, que el Señor... Este, sacuda. Sí, <ríe> se, sacuda y, y, y, y la bendición sea recibida y que la, la gente... Lo, lo sienta y a la vez sienta el, el anhelo y el deseo también de, de compartir de, hacer, de compartir sí. Por sí, eso porque... cuando, cuando les decimos compartan estos videos no, no, no, no me gusta nada más el, me gusta nada más porque porque eh, me gusta eh, sí, <risa> no. es, es, es muy común eso mire, en lugar de darme un me gusta mejor compártalo sí sí sí se, se lo agradezco mucho más mil veces más se lo agradezco que lo compartan Aún me gusta uh -huh. sí, sí, eh, por y pues... si hace las dos cosas bueno perfecto se lo agradecemos pero me interesa más que lo compartan, porque si lo compartes estás compartiendo una bendición y si me ponen nada más un me gusta ponemos a ti te gustó sí y lo, lo que es lo que podemos sugerirles, verdad que por ejemplo ahorita en este en este momento en este tiempo no puedes verlo todo porque a veces se, se alargan los, los videos dependiendo uh -huh. del tema y lo que el señor nos dé. Exacto. Se alargan, entonces la gente no tiene el, el, el tiempo suficiente, algunos no tienen el tiempo suficiente de verlo todo. Pero como se queda grabado, ustedes pueden verlo en el momento que ustedes tengan ese tiempo. Y entonces, sí, este, pon, poner, eh, ¿sabe qué? Eh, hermano Cavazos, o señor Cavazos, o hermanos Cavazos, ya, ya vi el video y me gustó y lo estoy compartiendo. ¡Qué bueno! ¡Gloria no, a sí, Dios! Eh, Esa es la, la idea. ¡Gloria ahora, a Dios! Ahora, si después de verlo te gustó, oh, entonces ahora sí tiene razón el, el, el, el me gusta. Exacto, exacto. Pero tiene más razón el que, si te gustó, pues compártelo. Compártelo. compártelo. De ver si, si te gustó, Mejor compártelo. Sí, y agradecemos mucho a todas las personitas que sí lo, lo hacen porque ¿Sí? este nos, nos supone, ¿verdad? Ya ya compartir video, eh, pero exacto. nos gustaría saber si realmente lo viste, lo entendiste y lo compartiste. ¿sí? <risa> a ver, <podemos> lo, <risa> lo viste, lo entendiste y lo compartiste. Perfecto. Quiere decir que entonces está uh, como decimos los, los chavos, ya agarraron la onda. <risa> sí. ¿verdad? Sí, sí, claro. Y, que, que, creo que eso es lo, lo importante. Porque si me gusta y lo comparto, pues que, quiere decir que entendí. Lo entendí. es el plan perfecto claro, de Dios? Claro, entendí el mensaje. Y, claro. y fíjense lo que voy a diciendo aquí la escritura. Sí. Va, vamos al verso 9. Dice: Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, uh -huh. morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ok, salían como familia, no se ven a dónde, y acamparon en, en, en carpas. Sí, sí, carpas. en sus tiendas. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué? Porque no podían ir edificando en cada lugar que estaban. No. ¿Por qué? Porque no sabían ni de para dónde iban. No sabían. Pero no sabía. el señor ahí los iba guiando. Así. Los es. Los iba guiando, los iba guiando, los iba guiando, y así queremos que Dios también a ti te guíe. Por el camino que Dios sí quiere que tú camines. Sí, amén, amén, amén. Y nosotros estamos en la misma condición. Nosotros queremos caminar por ese rumbo que Dios quiere llevarnos para seguir llevando mensaje. Claro, amén, así es. ¿Por qué? Porque si esto fue un pensamiento que yo tuve hace muchos años. Uh -huh, uh -huh. Si le puedo yo decir más o menos cuántos, más de 30 años este pensamiento. Más de 30 años, sí, 35 años. Por ahí o más, yo creo que unos 40. Más bueno, o menos. Me <risa> estás haciendo muy viejito. <risa> Entonces, pero eso fue un sentir eh, en esos rasgos que agarraba para pensar. Y, y, y yo, yo me decía, señor, han salido muchos misioneros, uh -huh, uh -huh. pero hay misioneros dentro de Estados Unidos eso. Ahora, si hay misioneros, pero para el mal. Porque hay muchos mucho misioneros, sí, pero para el mal, sí. no para el bien. Ajá. Entonces, únete al propósito, únete a la visión, uh -huh. únete a Así que es. vamos a evangelizar a Estados Unidos también. Amén, amén. ¿Y ¿Dónde Dios. más? Pues México. Sí, ¿Dónde sí. más? Centroamérica. ¿Dónde más? Sudamérica. Sudamérica. ¿Dónde más? Europa, Europa, Asia, África y es donde Los Países Bajos Sí, claro ¿Por qué? Porque donde quiera hace falta el, el Evangelio Donde quiera Donde quiera este, tenemos Pues gente, gente hispana Y de todos los idiomas De todos los idiomas, de todas las razas ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todo el mundo No es nada más para el hispano No, para no, mexicano. no, es para todo el mundo es para, todas, para todos los habitantes de esta tierra. Así es. Tú eres habitante de esta tierra, pues el mensaje es para ti. Ok, Amén. entonces vamos al verso 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate, vuélmelo uh -huh. a, a, a leer, por favor. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. sí. Cuyo mm. arquitecto y constructor es Dios. Ok. ¿Para dónde queremos que te vayas? A habitar. Mm -hmm. Pues a esa ciudad también tú. También nosotros, obviamente. Claro. ¿A qué ciudad? Porque estamos esperando esa ciudad. Mm -hmm. Allá donde Jesús dice, voy a preparar lugar para vosotros. Amén. Así para que es. donde yo estoy, también ustedes vayan conmigo. Amén, así es. ¿Y saben cuál es el camino? Pues, pues yo soy el camino. Yo soy la verdad, y yo, soy la, yo vida. soy la vida. Y no sí, le busques por otro rumbo porque te vas a topar chueco. Así es. Te vas a ir por el camino equivocado. Dice el único el camino don. para llegar a Dios y a estar en las moradas celestiales no es más que Jesucristo y punto. Donde las calles son de oro. Y el mar de y cristal. el mar de cristal. Donde ya no habrá más es tristeza, ni más dolor, ni algo, más enfermedad, ni nada, de nada, de nada, de nada. Algo Entonces, precioso. ¿Qué necesitamos? Estar bien conscientes que lo único que necesitamos es a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén, amén, así es. Fíjense nada más, así, así de fácil, así de sencillo. Porque, ¿quién vino a darnos eh, eh, esa confianza, esa seguridad? ¿Jesús? Jesús. Cuando Jesús es? vino y nace, en aquellas tierras bíblicas, vamos a llamarlo así de esa manera. Así es. Vino con un propósito. Amén. Y fue a la cruz con un propósito. Y resucitó con un propósito. Amén. amén, así Y ese es. propósito es para ti, para mí, para toda la humanidad. Así es, correcto. De correcto. que un día estemos donde Él está. Amén. ¿En es qué galaxia? No sé. Esto no es importante. Lo importante es que Jesús en algún lugar está junto con, con el Padre Amén. y el Espíritu Santo bendiciendo a los que vamos ahí a bendecir a los que vamos a estar allí aquel día Amén. cuando Él nos llame ante Su presencia es que es tanto el amor del Señor por la humanidad porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Su hijo unigénito sí. para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Así. ese fue el, el propósito a veces la, la, hay, hay pues conductores de programas Que andan buscando Los ovnis y andan buscando eh, otras, cosas. Eh, o, otras cosas Pero yo le puedo decir El único ovni para llegar a, a, Ante Dios es Jesús Amén Él es Amén. el camino Él, es, el él camino. es la verdad y en Él está la vida Y Así nadie Nadie, nadie, nadie, nadie Entiéndelo, nadie va al Padre sino por medio de Jesús Así es, así es. No te arribas donde no, no tienes que arrimarte si tú quieres llegar a, ante el Padre. Ok. Entonces, vámonos a, a, al libro de Génesis. Génesis uh, 12. Génesis 12. Y vamos a ver nada más un par de versículos aquí. Donde Dios, eh, Dios llama cerca. a Abraham. Ajá. Uh Él -huh. uno dice, pero Jehová. Había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto más o menos se escribió por uh -huh. allá en el año eh, 1921 antes de Cristo. Sí, sí, antes. Mucho eh, antes de Cristo, ¿eh? Entonces, y haré. Sí. Y, y dice que... Yeah. Pero Jehová había dicho a Abraham uh -huh. Dios le habló a Abraham Y Dios también te está hablando a ti Amén, A ti también es. que me estás viendo y escuchando en este momento Amén. También Dios te está hablando a ti Por favor, entiéndelo Vete de tu tierra sí, Y de tu parentela vete. A la casa de tu padre y desde de, de de la casa de tu padre uh -huh. A tierra que te mostraré A la tierra que te mostraré sí. Miren A lo mejor tú nunca vas a salir de donde vives pero vas a hacer lo que nunca has hecho. Y, y eso es importante. Sí, sí. No tienes que cambiarte de ciudad en un momento dado, sino haz nada más la perfecta voluntad de Dios. Así es. Hablándoles, compartiéndoles, porque el evangelio tiene que ser compartido en todas partes del mundo. Amén, amén. Es la fe en acción. Es, Ahí está es, la fe es en la acción. la fe en acción, así si es. Si tú me estás oyendo en, en España, me estás oyendo... Allá en Francia, me estás oyendo en Alemania, me estás oyendo allá en, en Dinamarca, por allá. No te imaginas tú cuánta falta hace el Evangelio en esos lugares. Así es. Miren, hace tiempo, eh, a través de los videos que hemos hecho, entramos en contacto con una persona de Suecia. Sí, sí. Son partes donde los hispanos son, son más, más reducidos. Uh -huh. Están allá lejísimos, arriba de España, arriba de, de, de Inglaterra eh, o de Reino Unido. Entonces, llegamos a platicar con él varias veces por teléfono y nos decía: hermanos, nosotros estamos bien contentos porque Dios nos está abriendo puertas acá. Él es de, de, Ay, de Perú. De Perú. De Perú. Sí. Eh, ¿Por qué fue a darse allá? No sé, no, no, no, no me lo pregunten porque yo lo ignoro. Pero El allá, caso es que fue para allá. Allá andaban evangelizando. Él y su esposa y su, su pequeña familia que, tenía, uh -huh. que tiene. Este, entonces, qué interesante es cuando las personas obedecemos a Dios. Así es, amén, amén. Y podemos platicar varias veces y nos compartió lo que estaban haciendo Así y es. están luchando también por llevar el Evangelio a toda criatura. Así es. Entonces, eh, también de allá mismo de, de social, nos eh, topamos con una amiguita eh, de Chile. De Chile. Sí. Ellos no se conocían, pero andaban los sí. ambos por allá. Ajá. Y le encantaban no, nuestros videos, la encanta. Marcela, Yo, como, ma, uh -huh. Marcela, se ¿sí? llama. Entonces, pero eh, bueno, nos llegan a platicar cómo es el, el vivir de la gente del país. Uh -huh. Y la necesidad espiritual es inmensa. Inmensa. Inmensa. Claro. claro. Para esos Así países es. allá, de desde de, de Europa. Eh, la cuestión moral. Está muy ausente. Sí, sí, sí, definitivamente. Muy ausente. Y aquí tenemos nuestro Hollywood en todos los Estados Unidos con una moral bien ausente. Sí, En México, con tantas novelas sucias que hay, tenemos un país con una carencia tremenda de carácter espiritual. Sí, sí, y... y, y... Y pues los, uh, los juicios del Señor vienen por, por, por la desobediencia y, y, y, y se están presentando pues ya ves tanta cosa que ha sucedido de, de, de tantos incendios y, y uh, huracanes y bueno, y tan, tanta cosa. Tanta cosa tan, no, no acabamos de, de decir todo lo que ha pasado. Pero fíjese lo que dice el verso 2 y lo que va a decir el verso 3. Verso dice 2. el 2, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serán de bendición. Okay. Y serán bendición. Fíjate que, que qué hermoso nos está hablando aquí el Señor. Y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Amén. Qué hermoso amén. cuando Dios nos manda esa Señor. bendición. Sí, amén. La bendición de Dios, ¿verdad? Y engrandeceré tu nombre y serás. Bendición Y serás bendición Gloria al Señor Imagínate que Dios te, te engrandezca Dios. tu nombre Tú que me estás viendo y escuchando en ese momento Y que seas de bendición Sí, Amén. Dios te está bendiciendo para que vayas y seas de bendición Por eso es la fe en acción Claro, claro, es la fe en acción Ahí está la fe en acción Ponla a trabajar tu fe Ponla en acción, llevando el mensaje correcto y adecuado. Amén, amén. Y por así decirlo, es Jesús en nuestras vidas y compartiendo, compartiendo la palabra Su mensaje, del Señor. su palabra, amén. Y el verso 3 dice, fíjate bien lo que dice el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Fíjate, ¿qué ¿Qué dice? Bendeciré. bendeciré a quienes a los que te, a los que te bendijeren amén. a los que te están bendiciendo a esos también va la, la bendición sí, amén pero fíjate lo que sigue diciendo y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas oh. las familias de la tierra okay. ese, pedacito ahí, ese pedacito y ¿no? a los que te maldijeren maldeciré Yo, él se va a encargar de maldecirlos. Uh -huh. no tú no yo, no. él, él él personalmente Dios se va a encargar de, de esas personas que no les gusta lo que estamos haciendo sí por eso el, el, el me gusta es bueno pero el compartir es mucho mejor sí, claro, claro. pero si a ti no te gusta aguas, ojo porque mire lo que dice el señor si eh, te disgusta lo que estamos haciendo el Señor está más disgustado contigo. Sí, sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él sabe que estamos haciendo el bien y tú estás haciendo el mal. Él se da cuenta de todo lo que estamos haciendo, de, de todas tus, tus acciones, de, de, de tus pensamientos, de lo que estás pensando, de, de, de cómo eres, el Señor lo sabe. Exacto, entonces, es ahí el punto, mi amado, mi amada, que nos queremos compartirles en esta parte 5 de la fe en acción. Dios tiene mucha palabra para darnos. To toda esta palabra que tenemos aquí en, en, en su Sagrada Biblia, pues, en la Sagrada, en sagrada palabra, divina, amén. es porque está llena, está llena de bendiciones para todos los que pueden creer. Sí, amén. Porque para el que creyere, sí, todo sí, es posible. Todo es posible, amén. Y nos vamos a el verso 4. Y, bueno, bueno, dice aquí serán benditas en ti todas las familias ah, de sí. la tierra. Ah, y serán benditas todas las familias de la tierra. Qué, qué, qué, qué tremenda bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora imagínate tú, tú que le estás hablando a, a tu fam, pues, familia, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a, a la gente que tú conoces, e incluso a la que no conoces, pero que te estás enfrentando con ellos. Que tú seas de bendición para ellos y que ellos reciban la bendición nomás porque tú les hablaste. Uh -huh. Así es. Eso es lo que pasa con los misioneros. Por eso ellos, Dios los bendice porque pues ellos van tirando sí. la semilla. Sí, van sembrando. Van sembrando, van sembrando y ahí está la, la bendición. Amén, amén. Oh, así, así es. es. El 4 dice, fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió a Aram. Fíjate, yo tengo nada más 5 años más que, que lo que él tenía cuando lo hizo. Sí. Pero qué bueno que también nosotros lo estamos haciendo de esta manera, usando esas plataformas. Abraham tenía que caminar por aquellos desiertos. Sí. Y a veces nosotros estábamos también predicando en un desierto muy global. sí. Porque para que caiga la, la semilla en tierra buena, ay, mi amado. Sí, los corazones ay, corazones no, muy, muy duros. Sí, sí, parecen de pura roca. Uh -huh. eh, ay, bueno. Tremendo. El Entonces cinco. el 5 nos dice: Tomó pues Abraham a y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Gloria con toda la gente que... En aquel entonces... Eh, se podían comprar... A las personas. Se unieron con él... Y se los llevó... Como una familia. sí Los llevaba como una familia. No, no, no los llevaba como esclavos. Los llevaba como una familia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque les proveía de todo. Entonces... Para cerrar esta parte, eh, Abraham salió uh -huh. para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Mi amado, mi amada, ¿cuánto necesitamos de Dios para poder llegar a los lugares que quiere que vayamos. Si queremos estar Así en es. los lugares celestiales un día, en esa ciudad santa que Dios está preparando, déjame decirte que está preparando la tuya, nomás recibele para que empiece a construirse tu, tu, tu habitación por allá. Uh -huh. Cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu vida y en tu corazón, el Señor empieza la construcción. Para tu habitación, allá vas a estar junto con Él. Entonces, sí, veamos es. cómo se ve el mundo aquí. Hay desesperación, hay temor, hay una situación de de una gran depresión. Que sí. luego vamos a estar hablando de, de la depresión. Así es. Hay una gran de, depresión en, en, los, en los seres humanos. En las personas. Por todo lo que está aconteciendo en nuestros días. Así es, así es. Que ya hay temor hasta de salir. Si vas a, a la tienda... Eh, quiere ser lo más protegido posible porque eh, pues no, no, no quieres que te vaya a, bien tapado, a, bien cubierto. Pero déjenme decirles: si vamos protegidos de la mano del Señor, no pasa nada. No pasa nada. Si vamos protegidos de la mano del Señor, así es, así es. Porque uno de los problemas que hay... Que no vayamos con temor. Exacto. Porque uno de los problemas que hay... Miren, están aquí. Sí. Sí, en, en la mente. Si tú vas con temor, tienes más riesgo que si vas con confianza y vas con seguridad. Sí. ¿Por qué? Porque el temor te quita todas las defensas. Sí, se bajan las defensas, sí. El temor te quita todas las defensas. Uh -huh. Pero si tú estás bien nutrido, tú estás bien fortalecido, la y palabra. vas con toda la confianza, tanto uh -huh. en lo espiritual como en lo físico, uh -huh. no, no vas a tener ningún problema. No, no, no. No vas a tener ningún problema. Definitivamente. Porque los que están débiles... Por dentro, físicamente, son más fácil víctimas de cualquier... Sí, virus. sí cualquier... Cosa y si está estás... Presente. Por, por tu interior. Uh -huh. Estás débil espiritualmente, pues ya sabrás, te va a pegar todo. Así es. Entonces, ¿cómo fortalecer? Tienes que estar en la fe, en, en la acción. ¿Para qué? para que esa fe nos uh -huh. fortalezca y nos lleve a los mejores lugares donde Dios quiere que nosotros estemos. Amén, así es, así es, uh, definitivamente. Ahí en, en Juan 12, 49, 50 nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de uh -huh. lo que he de decir uh -huh. y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Es, es que ese es el, el punto. Sí. Entonces, un día vamos a fallecer todos. Sí, sí. Unos primero, otros después, pero todos, todos, todos, todos, todos los que habitamos este, esta tierra, donde quiera que la habites, eh, un día, Así. vamos a tener que, que, que partir. Así Nuestros es. Nuestros padres ya partieron, eh, más familiares y demás pasados pues ya han partido hace mucho. Entonces quiere decir que los que estamos ahorita pues son los que seguimos. Sí, sí, sí, definitivamente. Pero, en, entonces, pero, pero ojo, morir en el Señor es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está preparando un lugar para nosotros. Amén, amén, así es. Esa debe ser nuestra confianza y debe ser nuestra seguridad. Pero eso que no nos pare de hacer lo que sí tenemos que hacer. Amén. Así y es. déjame decirte esto, ya para irnos a la oración. No estás aquí por casualidad. No, este hay, yo, un, hay un propósito. del Señor. Este yo lo he dicho de años, uh -huh. cuando hemos estado en la radio, cuando nadie nos veía. Ahora me estás viendo o nos estás viendo. Pero cuando, nada más era la pura voz y que no sabían ni quién era el que estaba hablando. Mm. No sabían si yo traía lentes o no traía lentes. No sabían si bueno, yo estaba no. guapo o estaba feo. Sí, si es estaba bonito, estaba aprietito, la, la, la gente no se daba cuenta porque pues, con la pura voz no, no podían saber. Mm -hmm. Pues, eh, déjame decirte que es bien importante de que sepas que no estás por casualidad aquí. Si tú estás viendo ahorita en este instante, tú estás oyendo en este instante, no estás viendo en este instante, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Así es. Toma esto como una bendición y ponla en acción. Amén. Y esa Así es la es. fe en acción. Ponte uh -huh. en acción. Haz la parte que a ti te va a corresponder. Todos tenemos algo que hacer. Amén. Unos más que otros, pero todos. Y esto es como los talentos. Sí. Al que tiene capacidad para cinco, le dio cinco talentos. Le dio cinco. Pero el que dijo, este es apenas con unos dos, y si los sabe multiplicar, lo voy a bendecir. Y lo, lo, lo bendijo, como, como, el de, sí, bendijo como, como el de los el cinco. Sí, como el otro, sí. Pero el que le, le dio un le dio talento uno. y lo escondió... Dijo, no, es que pues yo, yo sabía que tú todo lo sabes. y Pues, pues mejor yo lo, lo escondo duro. y cuando me lo pidas, pues te lo entrego. Dijo, ay, bárbaro. ¿Por qué no se lo dices mejor al banco? Para que tú pidió ganar ganar intereses, hombre. Así que a veces quiten lo, lo que le dimos y, y vamos al infierno. Ese es lugar donde debes de estar. Así oh, es. Mi amado, mi amada. Seamos sabios. Así Seamos es. entendidos. Cuidemos y velemos por nuestra vida espiritual. Así es. Así es. es. De suma importancia. Y nos vamos a la versión, hija, porque mire, ya son 39 y 25. Así es. Eh, eh, voy a dar este, este verso eh, ahí es. en Josué 1.8. Dice: Nunca se apartará. Ajá. De tu boca este libro de la ley. Nunca. Nunca. Sino que de día y de noche, que Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes este y hagas. Este libro, la Biblia. Uh -huh. Uh -huh. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y, y todo, todo te saldrá, te saldrá bien. bien. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Te das cuenta, mi amada. Te das cuenta, es... mi amada. Es, es, la es. importancia de estar en la palabra. Ay, gloria al Señor. Glorificado sea su nombre. Cuenta. Vamos a orar. Amén. Voy a tomar de la mano con mi esposa y vamos a orar a los dos. Amén, amén. Así es. Y, y ¿saben qué? Eh, ahorita que hablaba de, de la eh, depresión, vamos a reprender toda la depresión. Poquita, mucha que se tenga, no, no hace falta. Así es. Mejor tener la confianza. Ten la fe, ten la seguridad. Y deja que Dios bendiga tu vida. Amén. Gloria al Señor. Permítele a Dios, hombre. ¿Qué, qué, qué, qué prefieres, el bien o el mal? Pues el bien, bueno, nosotros péscate bien de la mano del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué, qué vas a hacer primero? Si no la recibes, pues recibele. Y si ya la recibiste, pues vive la vida espiritual. Amén, amén. Y vamos a apartar, miren. A veces vemos en, la, en las computadoras o en los teléfonos o en las televisores muchas cosas que no debiéramos de ver. Y lo que sí debiéramos de ver, no estamos ahí. Se le hubo experiencia. Así es. Porque nos ha pasado a nosotros también. Sí. Hablamos porque sabemos. Así es. Y, tenemos que empezar a seleccionar más lo que vemos y lo escuchamos y que sea más mensaje de Dios, más que cualquier otra cosa. Amén. Y oremos, Padre. Así es. Le adoramos. Oh, mi Cristo. Le bendecimos. Alabamos su santo nombre, Señor. Glorificado sea. Lo primero que quiero hacer, Señor, es... Gracias, Señor, por su bendición. Pedirle palabra, perdón señor. por nuestras faltas, por nuestros errores. Sí, señor. Por nuestros pecados. Perdónenos, Señor. Aquellos cometidos Tengo por ignorancia, señor. por error, sí, señor. o por debilidad. Oh, mi Cristo. Bendito Pero sea Padre Santo, palabra, señor. que a partir de ese instante, sí, a partir señor. de este momento, usted Señor, bendiga sí, nuestra sí, vida de sí, tal señor, forma, de tal su manera, padre. que nuestras vidas, y nuestras sí, mentes señor. sean santificadas para la gloria de su nombre. Sí, padre, santifíquenos, señor. Y que podamos compartir con todo el mundo, Señor, en su una palabra, palabra de en fe, verdad, de confianza sí, y de seguridad. Para que esta fe vaya en, en sí, acción señor. siempre, Señor. Así sea, Padre. Bendíganos Bendigamos como matrimonio. Anhelo y deseo en nuestro corazón. Bendíganos como cabeza de una familia. Proclamando su palabra. Donde hay hijos y hay sí, nietos. Señor. Sí, y padre santo pero también hay sí, muchos eres. que ven nuestros videos señor sí señor y padre santo y lo menos que podemos pedir para ellos es su bendición y que al compartirlo señor usted sí, dé una doble sí, o triple sí, bendición nada más porque los pudieron compartir así es padre toque vidas toque corazones y señor Gracias que por bendecirnos llegue, señor, Pero gracias por bendecirnos Y quite toda que depresión que, Quite todo aquello que sí, señor. De duda que, que, Quite todo aquello que enferma Todo aquello que, que lastima virus, toda cosa Y Padre Santo y, y Padre fuera, Santo en el Y en este momento Jesús, Los que ya que, han caído En el problema del, calvario, del COVID sí, señor. En el nombre de Jesús Levántele Señor sí, con señor. poder Levánteles con su mano de poder, Muéstrele a los médicos que usted los puede sanar. Señor. Oh, mi Cristo, pero que vengan a sus su pies, señor. señor. Sí, mi Cristo. Si están en esa situación que no saben ni qué pensar, o que están en, en cierta inconsciencia, Santo eres. hágales saber, Señor, que usted los libró de esa sí, muerte. Sí, Señor. Así es, Padre. Y bendiga a cada Nada médico, que, que, cada usted, persona usted. que está en los hospitales señor, sí, y en las señor. clínicas Atendiendo a las personas que estén llegando Cúbranos, ahí enfermos de, de COVID o de cualquier otro problema que hay tanta necesidad, Señor Ellos sí. también necesitan, señor, sí, señor, ser bendecidos de parte suya Sí, Padre, bendígale, Señor Que sean cubiertos, y padre Santo. Señor, con su grande amor, su grande misericordia Y Bendiga al gobernante, Señor, señor. Que se den sí, cuenta señor. que lo necesitan ustedes ¿no? Los que están en eminencia, Señor, que le busquen, Padre, porque solo... Sea de aquí, de Estados Unidos, de Canadá, palabra de, de México, deferma. de Centroamérica, de sí, Sudamérica señor. y de todas partes del mundo, Señor. Sí, Señor. Que se den en cuenta, Señor. De Jesús. Escuchábamos de China que, que no quieren que se predique su palabra sí, y que quieren sí, cambiar sí. La, la, la Biblia. Eh, que, que quieren que, que diga lo que no lo que usted nos está diciendo ahí lo que ellos quieren si por esas posturas hombres, rígidas y Padre Santo toque Señor con su mano de poder Toque esos hombres Señor, sí, señor. que tienen su corazón bien endurecido sí, mi y que no quieren saber nada de parte suya Sí Señor Toque sus vidas, Señor. Sí, Señor. Muéstrales, Padre Santo, en alguna toque, forma, señor, en alguna en manera. en el nombre de Jesús. Que también ellos... todo espíritu inmundo, todo sea, espíritu necesitamos maligno, Señor. Es reprendido, atado y echado fuera en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Yo quisiera Jesús. ver, Señor, a ese sí, señor. mandatario de China, sí, convertido, sí. Señor. Ay, sí, señor. Bendito sea su nombre, Señor. Esos comunistas, padre, señor. Esos socialistas. es imposible, señor. Hay para usted, padre mío. Esos dictadores. Esos que, que solamente, señor, están viendo sí, señor. un paraíso que no es. Sí, mi Cristo. Porque basta con ver cómo viven gentes en esos países donde son de, de dictaduras, de comunismo, materia, de socialismo. Sí, señor. Padre Santo. Oh, mi Cristo maravilloso. Toque nombre. sus vidas. Sí, Señor. Toque sus vidas, Padre. Toque sus vidas. en el nombre Y esos pueblos, Señor, que estén siendo, siendo pisoteados sí, por esos dictadores. Sí, Bendígalos, Señor. Sí, Señor. Levánteles con poder, Señor, también sí, a ellos. Sí, Señor. Levánteles con su mano de poder, Padre eterno. Y que la gloria suya sea sí, mostrada poderosamente, Señor. Sané a los sí, enfermos Señor, Sánealos, señor. El señor. En el No hay solamente Jesús. COVID Hay cáncer sí, Señor. Hay diabetes tanto problemas, Hay tantos problemas Señor sí, De salud señor. en esta vida Sí mi Cristo Pero Padre Santo En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Bendito, Jesús. Venimos ante su presencia Señor Sí Señor Pidiendo sí, señor. Ante el trono Que usted de gracia, toque esas señor, vidas Pidiendo Señor Toque tus cuerpos, todo, Señor. Sí, señor. Levántelos con poder. Sí, mi Cristo. Sí, Señor. Quite todo tipo de dolencia, todo tipo de enfermedad, todo aquello que afecta sí, señor. los organismos. Así es, Padre. Toque, Señor, con su mano de poder. El padre Santo. En ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria, en el nombre Gloria, poderoso señor, de Cristo Jesús, Señor. Sí, señor. En el nombre de su Hijo amado, Cristo toque. Jesús. Todo. En la cruz del Calvario y Mi amada, su sangre preciosa, deja que Dios señor. toque tu vida Mi amado, y deja nosotros, que Dios toque tu sí, vida señor. Y que te dé conforme Es tu sí, propia señor. necesidad Así es En Bendice el poderoso nombre, nombre de Cristo nombre Jesús de su hijo amado, Y a usted Padre Santo Jesús, Damos señor, toda señor, honra Damos toda gloria sí, señor, le damos Y damos honra, toda gloria y alabanza Señor, Gracias por su gran Y, gracias, amor, señor, y su grande de vida. Padre. En rescate de la vida. Sí, muerte. Señor. Gracias, Padre. Por y nada más nombre. por aceptarle y por recibirle. Sí, Señor. Usted nos ofrece la vida eterna. Sí, aleluya. Gloria a su nombre, Padre. Gracias, en esas mansiones señor. celestiales, Señor. Santo eres. Gracias, Rey, Señor Jesús. Jesús. Santo, Santo por eres. Por esa bendición. Sí, Señor. Para que se cumpla Gracias, lo que dice este, ahí en su palabra. En la casa de mi Padre. Muchas por moradas retenso. hay. Y dice que usted va a venir para que donde usted está. Sí, Señor. También nosotros estemos allí. Sí, Señor, gracias, Padre. Para su honor. Gracias por su bendito amor, su grande a misericordia. Su y por su alabanza. Sí, Señor. En Cristo Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Y amén. amén. Amén. Amén. Mi amada, mi amado. Gloria al Señor. Ay, ya nos fuimos al 49.30. Pero... Bueno, pues el Señor sabe todo. Creo que ha valido la pena. Así es. Quisiera sí. ver los videos más cortitos, pero... ¿Cómo <ríe> pues, compartimos no. con ustedes en tan poquito? Pero... Así esto, es. Usted compártalo. Bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente y, y gracias por ese tiempo que han dado para... Que ustedes sean de bendición para otras personas y que lo compartan, lo vean, que lo entiendan y lo puedan compartir. Y Así comuníquenlo, es. comuníquenlo, este, porque es, es importante saber que usted lo, lo ve, lo entiende y lo comparte. Así bendiciones es. para todos y bueno, espérenos en el próximo video y bendiciones para todos. Bendiciones. Sus amigos de siempre. Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Bendiciones, un fuerte abrazo. Bendiciones.